Hola. Hola, buenas noches. Nos alegra muchísimo que estén acá este martes de fines de verano eh, para el primer meetup de la comunidad de Legal Hackers Lima. Me alegra mucho ver tantas caras conocidas y otros que también, o nombres que veo por, por primera vez. El, el día de hoy tenemos un panel en el cual buscamos esclarecer un poco el, el derecho. Pero antes vamos a contarles un poquito sobre qué es lo que hacemos desde Liga Lacras Lima. ¿no? Eh, para aquellos que se conectan por primera vez a uno de nuestros encuentros, tendré que hacer el, el, el chongo de rigor, ¿no? que es decir, que no somos una empresa de servicios informáticos, eh, no hackeamos ni recuperamos cuentas de Hotmail, Gmail, Facebook, Twitter, TikTok, nada de esas cosas. ¿no? Por más que más del 99. 0.5%, si es que no me equivoco, Miki, son mensajes en el que nos piden si podemos recuperar la cuenta de, de, de Facebook o alguna cuenta de, de alguna eh, red social. ¿no? Lo que somos en realidad es una comunidad, es una comunidad abierta que de personas profesionales que estamos convencidos que en intersección del derecho con otras hierbas más interesantes como el diseño, la tecnología, las políticas públicas, podemos eh, solucionar problemas ...muy grandes que aquejan a todas nuestras sociedades, ¿no? Eh, Díaz se apareció en el 2013, pero desde el 2018, eh, algunas personas en Lima nos, nos juntamos... ...y eh, optamos por montar un capítulo peruano, eh, en, desde hace un año, exactamente hace un año... ...todos nuestros eventos vienen siendo virtuales por razones obvias, y, y, y la verdad... En este último año hemos hecho aproximadamente unos siete u ocho eventos en los que hemos convocado aproximadamente a más de 30 o 40 speakers, ¿no? Eh, para hablar de temas tan diversos como la eh, innovación en el sector legal, no eh, también hemos hablado de educación legal, todas esas cosas del año pasado, ¿no? Al comienzo eh, fue quizás algo más vinculado al, al teletrabajo, a los emprendimientos que han ido surgiendo en, en la cuarentena, pero la idea de la comunidad es justamente eh, poder dar un espacio en el que se puedan hablar de esas cosas, ¿no? que hoy en día quizás son más comunes, pero que en su momento cuando esto recién empezaba todavía era algo muchísimo más, más inusual. ¿No? Eh, no es la idea hacer un balance muy extenso, era simplemente contar un poco qué es lo que hemos venido haciendo y sí, sobre todo, invitarlos a que sigan participando, a que nos envíen más mensajes, que no sean siempre, pues, este, si podemos hackear alguna cuenta, sino sugerir alguna charla, ahí Miguel seguro debe estar poniendo ya en el chat el link a nuestras redes sociales a no lo agarré de sorpresa eh, pero tenemos una página que es www.legalhackers.pe donde pueden encontrar eh, la información de todas las cosas que vamos haciendo. Eh, tenemos una página en Facebook que está ahí un poquito cada vez más activa. Tenemos sobre todo nuestro hub que es Slack. ¿no? La prueba de fuego para ser parte de la comunidad es encontrar cómo llegar a Slack. Eh, y por ahí la idea es siempre que vayamos este, compartiendo entre nosotros links, temas, información sobre eventos que van haciendo, que van corriendo en vivo. Nos alegra muchísimo que esta conversación siga creciendo tanto y justamente en la, con miras a, a, a ayudar también que eh, siga creciendo esta comunidad, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a darnos cinco minutos para mandar al azar a todos los que estamos acá para que puedan en un grupo pequeño conocerse, preséntense, aprovechense, ojalá que les toque con alguien que no conozcan. Este, no sé cómo vamos a hacer con Wilfredo Murillo que lo veo doble, <ríe> seguro entrarás Willy en dos. Este, grupos, eh, pero nada, a ver, somos aproximadamente 36 personas, así que vamos a hacer unos 7 grupos, por favor denle a aceptar cuando les aparezca un pop-up, eh, eh, de ir a un grupo pequeño, y en cinco minutos estamos de vuelta para darle paso al primer eh, panel. Ya todos han sido invitados a las sesiones del grupo pequeño. ¿Cuánto es tut. Hola. Marce, Aven, ¿están ahí? Hola. Hola Daniel Hola a ver, ahora sí ya, o oh, a ver, ahorita ya deberías poder activar tu propio micro. ¿Puedes chequear, por favor? Sí, así es, ya funciona. Gracias. Ya, me partí horrible porque pensé que nadie podía hacerlo en, los, en las salas en las que estaba, pero creo que solamente en este salón principal. Sí, así es, en la, los otros como las salas pequeñas, sí, se puede, se podía antes. Y yo estaba en, en uno de esos, entonces Ay, todo ya, bien. Ya, ya me había asustado. Casi había un gancho. No, no. Y me parecía raro lo que te había dicho. Hola, Grace. Ah, creo que también está. Este... Bueno, te cuento. Estábamos dando unos minutos para que la gente se conozca en alguna sala pequeña. Pero ya todos estamos por volver y empezar con el panel. Perfecto. Es una buena dinámica, creo. Sí, la idea es justamente que la comunidad se conozca, ¿no? ¿Tú de dónde vienes o qué te dedicas? Pues yo soy ingeniero de sistemas y también estudio derecho. Entonces, como a ambos lados wow. del club. Wow, genial. Ojalá podamos conversar más adelante. Sí, claro. Excelente. Ya, porque les acabo de dar a todos 12 segundos y ya regresarán en mancha. Pero me encantaría que, con, que conversemos, así que por ahí te contacto. Claro, sin problema. Buenísimo. Hola a todos, ya deberían estar volviendo. Ahí está. Yeah. Espero que hayan hecho amigos, este, que hayan, que hayan conocido al menos una persona y que ojalá puedan seguir conversando. Después de este meetup que es justamente la idea de, de, de la comunidad. Quería mencionar algo más, no muchos preguntan sobre cuál es el equipo organizador de, de liga Hackers. Eh, eh, actualmente, no es, somos Adriana Paredes, Adriana Tapia, Miguel Morachimo y yo. No hasta fines del año pasado tuvimos la suerte de que nos acompañen en el equipo organizador, dos personas que además fueron fundadores del capítulo peruano. Hola, Carol, siempre me alegra muchísimo verte por aquí, eh, que son Óscar Montezuma, que lo vi conectado hace un ratito por aquí, y Abel Reboredo, que también ha estado por aquí. no eh, Y dada la partida de Abel y Óscar del equipo organizador, además tenemos la buena noticia de que estamos buscando eh, nuevos eh, organizadores, así que pronto abriremos una... Eh, convocatoria abierta y todos y todas están invitadísimos a, a, a participar. ¿Y cierto, Pipe, que van a hacer audiciones tipo yo soy? ¿Yo puedo ser Katia Palma? No lo sé, Vicky. Este, definitivamente tendremos que ir conversando sobre cuáles serán los criterios de, para emitir esto, pero es una posibilidad porque en el... Hasta la, la regla anterior era eh, llamarse Adriana y cierrar equipo, porque Adriana Paredes y Adriana Tata fueron justamente las personas que se sumaron al equipo organizador. Eh, antes éramos un equipo de solamente cuatro abogados hombres, con lo cual no nos sentíamos para nada orgullosos de eso, pero hoy en día eh, todavía la verdad no sé serán, cuál será el mecanismo de, de eh, designación de las nuevas personas. Y hay una guía de, de, de of hackers porque of hackers, como saben es un movimiento global y hay todo un programa de transición de organizadores porque las personas destinan parte de su valioso tiempo para eh, altruistamente propiciar e impulsar esta, esta comunidad. Así que todos están invitadísimos en, en, en sumarse a, a esta comunidad. Pronto habrá más novedades. Más y sin más, ya... El, le dejo el paso a Miki para que presente a nuestro All Female Panel de lujo que tenemos el día de hoy. Genial, muchas gracias Felipe y buenas noches a todas y todos por acompañarnos en este primer evento de Legal Hackers Lima esto, del año 2021. Estamos muy contentos de recibirlos una vez más y esperamos que, esto, que sea el primero de varios eventos en donde continuamos explorando estas intersecciones entre el derecho, la tecnología y otras disciplinas. y precisamente el panel de hoy eh, a, a mí me, esto, me entusiasma mucho. Número uno, porque fue mi idea. Así que misión cumplida. Pero número dos, porque generalmente es una cosa que a mí me ha obsesionado a lo largo de, de, mi, de mi corta carrera profesional. Esto, y entonces es muy bacán poder estar hablando de estos, de estos temas y es muy bacán, además, que eh, tengamos un panel solo de mujeres esta noche esto, para hablar de esto. Eh, como abogados y abogadas, estoy seguro que todo el tiempo nos han dicho cosas como que los abogados hablan en difícil o que nadie entiende eh, esto, exactamente eh, las normas legales. Esto, no solamente porque hay un montón de legaliz, o sea, un montón de, de, de jerga y etcétera, sino porque incluso algunas, algunas normas legales están derechamente mal escritas o derechamente oscurecidas. ¿no? Eh, y eso es algo que, que quien sea que iba a hacer un trámite, quien sea que iba a llenar un formulario, a veces se encontraba con eso. Pero yo creo que en los últimos 12 meses hemos, hemos visto otra realidad de, de las normas legales, porque las normas legales han estado cambiando tanto y han estado cambiando tanto de manera que impactan directamente nuestra vida. ¿A qué hora podemos salir? ¿Qué tipo de actividades podemos hacer en la calle? ¿Qué tipo de cosas eh, podemos eh, comprar, no comprar, eh, desplazarnos? Y hemos todos eh, sido sometidos a estas conferencias de prensa súper largas de, los, de las autoridades, declamando de, de reglamentos y explicando cosas. Esto que incluso para quienes hemos estudiado derecho eran difíciles de, de entender, ¿no? Esto, eh, lo cual creo que le da otra dimensión a ese problema de es que no solamente los abogados y abogadas hablamos en difícil y no solamente hay, hay, hay una primera brecha de comprensión entre nosotros mismos o sea, si yo digo usucapión o si yo digo, no sé, eh, indubio pero reo, es muy probable que algunas personas no entiendan eso, eh, sino que incluso ya más allá del público en general esto todavía está más perdido en, en, en esto, y ya más allá de los latinazos etcétera, está sobre todo, yo creo, perdido en eh, entender, un, entender las normas legales, si, nos, si nosotros Partimos de esta idea. Además que cuando tú se lo explicas a unas personas que no han estudiado derecho, tú le explicas la idea de que aplica una presunción que no admite prueba en contrario, de que todos conocen las normas legales y las entienden. Eh, es una idea que parece escalofriante para muchas personas. Entonces, esta noche tenemos con nosotros eh, tres proyectos que están intentando cerrar esta brecha de comprensión de las normas legales, lo que dicen las políticas públicas. Eh, creadas casi siempre por abogados y abogadas, cerrando la brecha de comprensión entre estos cuerpos eh, de texto y el público en general. ¿Por qué es necesario que se cierre esa brecha? Eh, ¿De qué manera lo están haciendo? Ellas nos lo contarán. Y eh, sin más preámbulos, vamos a tener tres presentaciones pequeñas. Esto, eh, empezamos con Antonella Puntriano. Antonella es abogada y estudió en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y además tiene una maestría en Negocios Internacionales por la Universidad del Rey Juan Carlos de España. Y viene esta noche a presentarnos un proyecto muy nuevo en el que, que acaba de lanzar que se llama Constitución Simple. Ahora que está tan de moda cambiar la Constitución o, o decirte mentí, no tengo Netflix, ahora te voy a explicar por qué la Constitución del 93 esto no debería ser eh, reemplazada. Eh, muy poca gente realmente entiende lo que dice la Constitución. Así que, Antonella, buenas noches y encantadísimos de escuchar y conocer un poco más de tu proyecto. Gracias, Miguel. Muchas gracias por la, por la introducción. Bueno, gracias a, a Liel Hackers por por la convocatoria. Es un gusto estar aquí con todos ustedes. Y bueno, voy a presentar este, este proyecto que me emociona muchísimo, Constitución Simple. En realidad nace en noviembre del año pasado por toda esta conmoción y turbulencia política que tuvimos. Y, y bueno, el debate sobre cambiar o no la Constitución se hizo más intenso que nunca en redes. Y me llamaba mucho la atención porque yo seguía mucho Twitter y sentía muy vacío el debate sobre la Constitución. indígena. dije, acá, acá hay un tema, eh, estoy convencida de que muchos ni siquiera han leído la, la, la Constitución y ya están debatiendo sobre si cambiarla o no cambiarla. Y me animé, lancé una, una encuesta que quiero compartir brevemente con ustedes en, en pantalla. No sé si, si logran verla... La pantalla sin, sin problemas. Bueno, a ver. Confirmo que sí se ve. Perfecto. No sé por qué no puedo poner modo lectura, pero bueno, voy a, voy a hacerlo así para no perder mucho tiempo. Lancé una encuesta en redes sociales. Eh, me sorprendió, para serles honesta, la, la acogida. Eh, tuve, bueno, tuvimos, porque ahora ya hablo en plural porque somos un, un colectivo, 391 resultados. Eh, y el 35% empecé con esta pregunta, si quieres o no cambiar la Constitución. ¿No? El 35% respondió que sí quería cambiarla, el 34% que no, 29% no sabía, y hubo un 3% que respondió, eh, sí quiero cambiarla, pero por partes. Luego la segunda pre la pregunta era, ok, ya te pregunté si la querías cambiar o no, y ahora te pregunto si alguna vez la has leído. El 22% respondió que nunca el 36% respondió que sí, pero que nunca la entendieron, y el 42% que sí la habían leído y que la habían entendido. Por aquí tal vez, en ese 42% hay un poco de trampa, porque mis amigos en su mayoría son abogados, porque para ser honesto me sorprende que, que el 42% haya entendido la, la Constitución. La siguiente pregunta fue, ¿qué secciones te llaman más la atención sobre la, la Constitución? y eh, en su gran mayoría, el tema relacionado a derechos sociales y económicos, y luego lo relacionado a derechos políticos y, y régimen económico, porque sobre todo el debate que tenemos ahora en la Constitución se basa mucho sobre el régimen económico que, bueno, que se empezó con la Constitución del 93, y el 99% que sí quiere un formato más amigable y sencillo de, de leer. Fue así como nace eh, este colectivo, ahora somos... Siete, siete personas, pero se siguen, se siguen sumando, desde que lo lanzamos oficialmente el fin de semana, se siguen sumando más personas a, a esta iniciativa. Eh, por ahora solo tenemos un, un canal en Instagram que se llama Constitución Simple, de manera interdiaria estaremos compartiendo información. Pero lo curioso de, de, de, de este proyecto es que no solo estamos simplificando el lenguaje, eh, para que todos puedan entender y para que todos puedan sacar sus propias conclusiones eh, sobre si nos conviene o no seguir con la Constitución del, del, del, del 93, sino que también en cada post que lanzamos, lanzamos datos curiosos, por así decirlo, ¿no? Eh, hoy, hoy día en la mañana compartíamos eh, una de las primeras partes de, de, de la sección de derechos fundamentales, empezamos con tengo derecho a la vida, y ahí Especificamos, por ejemplo, un tema muy controversial que es, que es el aborto, que no está permitido, salvo que ¿no? la vida de la madre esté en peligro, y ahí lanzamos un dato, por ejemplo, que el 19% de, de peruanas se han sometido a un aborto. no Y es, es la fuente en este, en este caso fue una, una encuesta de, de Promsex, y que eh, incluso la gran mayoría de este 19% son mujeres de, de clase económica, eh, de escasos, de escasos recursos, perdón. Entonces, sí nos gusta lanzar este tipo de datos porque no solo queremos llegar a las personas que no han leído la Constitución, sino que también queremos llegar a aquellas personas que sí la han leído, que ahora tienen una opción mucho más este, amigable y sencilla de leerla, pero que también pues, pueden compensar esto con, con, con datos que, que vamos a, a compartir. Eh, relacionado al a inquietud que imagino tendrán, tendrán varios en, en, en la charla de hoy es cómo podemos trabajar para simplificar el lenguaje jurídico, ¿no? Porque, a ver, mi rol de abogada, sé que la simplificación tampoco es sencilla, eh, muchas veces toma bastante trabajo encontrar las palabras adecuadas para explicar los tecnicismos jurídicos que tenemos, pero yo me atrevería a recomendarles hoy un libro que a mí la verdad me ha ayudado muchísimo, y creo que debe ser una lectura obligatoria para todos. Se llama Las leyes de la simplicidad de Ion Maceda, es un diseñador bastante, eh, bastante famoso a nivel mundial, eh, es ingeniero por el MIT, y, y él por ejemplo en este libro comparte ocho leyes de la simplicidad. No, eh, no, no recuerdo todas de memoria, pero las principales son reducir, organizar, Habla muchísimo del tiempo. Nos, él ponía un ejemplo, por ejemplo, pone, a la redundancia, pone un ejemplo de que las personas preferían muchas veces ir a un McDonald's eh, en vez de ir a un restaurante por todo el tiempo de espera que implica ir a un restaurante, sentarte, pedirle tu, tu comida al mesero y que te la traiga. Y que vivimos eh, en, en unos momentos tan, tan dinámicos que el tiempo es esencial. Y él tiene él tiene una frase que a mí se me quedó en la cabeza, que el tema de reducir la complejidad de la comunicación se basa en que hay que eliminar todo aquello que no aporta, pero con mucho cuidado de, de, de prescindir de lo, de lo importante. ¿no? Eh, nos hablaba, por ejemplo, de la importancia de los, de los gráficos en, en, en, en los textos, Él no habla de textos jurídicos, pero es, es, es un ejemplo que que con toda seguridad se puede aplicar a nuestro, a nuestro campo, y nos, nos, nos daba tips, por ejemplo, de que los gráficos que se utilizan no sirven para embellecer la comunicación, no sirven para embellecer el, el, el documento, sino sirve para aportar información y simplificar el tiempo que emplea una persona, por ejemplo, en leer un documento. Eh, es, la verdad que este libro fue también parte, parte importante de la inspiración para, para lanzar este proyecto y nada, los invito a que, a que nos sigan en Instagram que, que comenten que, y que lo puedan compartir porque la idea es llegar cada vez a, a más peruanos y bueno, y aquí sí solo por terminar, le agradezco a, a, a Marisol y a Andrés ellos se sumaron desde un primer momento en, en, en esta iniciativa ellos este, han trabajado en, en simplificar varios artículos que ya vamos a ir compartiendo pues a lo largo de estas semanas. Genial, muchísimas gracias Antonella por eh, presentarnos su proyecto y felicidades a las personas involucradas. La segunda presentación viene a cargo de Marisol Cuellar. Marisol Cuellar no es abogada, esto, ella es politóloga, estudió ciencia política en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y probablemente ustedes la están viendo en muchos sitios, ella... Además de explicar eh, las elecciones actuales, en muchos lugares tiene un eh, espacio en eh, América Noticias, que se llama Dudas Electorales, y es conocida por su proyecto Una Politóloga. Y ella, aunque... Eh, no explica necesariamente, exclusivamente, normas legales o el derecho, tiene constantemente que lidiar con esto, así que nos pareció bien interesante eh, su proyecto y su mirada, y, y, y está acá para que nos cuente un poco más de qué trata una politóloga, qué es lo que intenta hacer, y eh, cómo se relaciona con el mundo del derecho. Marisol, buenas noches. Eh, me parece... Yeah. Okay, ahí Hola, estás. ¿me escuchan? Bien. Este, sí. Bueno, primero, gracias por la invitación y, y me pareció súper importante que mencionaras que no soy abogada, porque sí, en verdad, no. Este, desde que empezó el evento, <ríe> como que dije, mmm, pero yo no soy no abogada. No te preocupes, que igual y... supuestamente hay gente que no es abogada acá. Ah, ok, perfecto. Este, bueno, en realidad no había preparado algo como Anto, que, wow, su presentación increíble. Eh, pero lo que sí, eh, bueno, dentro de lo que creo que puedo compartir es que sí, tal cual como tú dices, yo en realidad, por ahora sí, han visto mi cuenta, está o ha tenido en realidad gran parte, eh, ha estado enfocado a precisamente las elecciones. Y claro, aquí, así como Antonella con la Constitución, había una brecha gigante en toda la parte legal que tiene una elección, evidentemente, y lo complicado que resulta para los ciudadanos en general. Entonces, eh, yo tuve dentro de mi campo de trabajo, que también mi experiencia es breve, yo terminé la universidad hace muy poco tiempo, y pude trabajar bastante en lo que era campañas, he trabajado con muchos partidos, he trabajado en todo este mood referido a las elecciones. Y de hecho, este, estaba viendo que he trabajado en todo tipo de elecciones, nacionales, subnacionales, y complementarias también, que nunca pensé trabajar. Entonces, eh, me, me conocía muy bien todo lo que era la parte legal de un proceso electoral, y que es muy importante porque determina, por ejemplo, qué candidatos están compitiendo. O sea, y todo este, mmm, todas estas actividades que vimos de candidatos que estaban excluidos del proceso electoral y luego regresaban, y luego era como, y toda la gente decía, oye, pero no entiendo nada, y cosas como tan, tan sencillas que seguramente todos los abogados lo entienden, que era el tema de la admisión el tema de la improcedencia, que al final confundía mucho a la gente y nadie se tomaba la molestia de explicar en forma sencilla qué significaba. Entonces, claro, esa fue como la parte normativa que creo que es en la que he hecho un poco más de incidencia y que es la más complicada para las personas de entender, y que claro, de verdad, yo he trabajado con muchos abogados, en realidad más abogados que politólogos, y sí, o sea, como decía Miguel, ¿no? Ustedes son los que hacen las leyes y creo que a veces no, no nos damos cuenta mucho que están redactadas en un lenguaje muy técnico que confunde. Y el problema es que cuando está referido a las elecciones, es importante porque si un ciudadano no entiende una ley, es como no va a entender bien cómo está funcionando el proceso. Y genera muchas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando salió que habían declarado inadmisible a una candidata. Eh, inadmisibilidad puede ser cualquier cosa, ¿no? Puede ser que te olvides de adjuntar una copia de DNI, una tasa de pago, pero claro, ya, había, ya habían noticias, incluso habían noticias en prensa sacando, declararon inadmisible a tal candidata y era, ¿pero por qué sacan eso? Si No significa nada, significa que lo va a subsanar al día siguiente, este, presentando lo que se le olvidó presentar y ya, ¿no? Y se va a solucionar. Entonces... Eh, bueno, ese fue también un trabajo grande que, que, que tuve respecto a aclarar un poco estos conceptos legales que, que son importantes en la primera parte de la elección, que es en realidad cuando defines quiénes son los candidatos. Incluso en esta elección lo que se ha hecho ha sido priorizar la participación política, eh, ese ha sido como el principio porque si no tendríamos hasta el día de hoy estos problemas legales respecto a quiénes participan y quiénes no, y la, y la gente súper confundida, ¿no? Entonces creo que, así como en otros aspectos de las normas, y yo lo digo como ciudadana y como politóloga, eh, son una brecha grande para las personas que quieren informarse sobre todo, incluso hasta sobre cómo hacer un partido, cómo formar tu partido, cómo formar un movimiento regional, si te interesa, o sea, son cosas que están demasiado técnicas, y sí se necesita trabajar, espero poder hacerlo yo, pero seguramente van a ir surgiendo más iniciativas que ayuden con esto porque sí hay una brecha y es como una desconexión muy grande entre, entre las personas que hacen las normas, entre las personas que, los mismos candidatos, entre los abogados de los candidatos y lo que las personas pueden entender del proceso. ¿no? Entonces, un poco ese es lo que he venido haciendo desde el lado legal. Eh, ahora ya en realidad no tanto, pero sí, siempre salen, ¿no? Siempre salen las normas y claro, eh, yo lo que intento hacer es a veces, cuando es necesario explicar un poco de qué van las normas, sobre todo esto que, que mencionaba respecto a, la, a qué candidatos continuaban o no, porque de verdad, por más que eran conceptos, son... Creo que cinco conceptos los referidos aquí qué candidato continuó o no, pero hasta la misma prensa incurría en utilizar títulos amarillistas y confundir a la gente. Entonces, eh, eso es un poco lo que he estado haciendo, y, y creo que lo que decía Antonella de esta receta para hacer un contenido amigable por si a las personas les cuesta un poco hacerlo, porque creo que a los abogados les cuesta más, no sé por qué, eh, y, y en general, a los politólogos también, les cuesta mucho eh, hacer mucho más amigable su forma de comunicarse, eh, y creo que es normal, entonces... Sí considero que es importante, si es que están empezando a eh, hacer esto, eh, apoyarse en algún texto. Yo no me apoyé en ningún texto, pero en realidad fui aprendiendo. Fui haciendo y aprendiendo y veía qué funcionaba y qué cosas no funcionaban y qué cosas ameritaban desagregarlo mucho más y qué cosas este, se entendían con mucha más sencillez. ¿no? Pero Y bueno, creo que algo también importante es que siempre tenemos que medir lo que hacemos porque al final... Este, uno cuando publica algo te vas a dar cuenta si ha funcionado o si no ha funcionado. Si tienes muchas preguntas y gente diciendo que no entiendo nada es porque mm, algo no lo has explicado bien y tienes que corregirlo, y eh, si es que ves muchos compartidos es porque algo ha funcionado y eso es un poco lo que tienes que seguir. Entonces en realidad es bastante un eh, ensayo y error para el tema de los contenidos porque creo que, así como mencionaba Miguel, esto es algo nuevo hasta ahora relativamente. Entonces yo en realidad estoy haciendo esto desde el 2018, pero eh, no tenía tanta exposición como ahora, ¿no? Ahora sí este, hay un poco mu mucha más exposición mmm, también por las elecciones, porque eso hace que la gente tenga la atención, pero que sí este, creo que, que se, ha, se ha generado en bastantes, bastantes grupos y creo que es importante este, tenerlo presente para que sea, al final, para que creo que el contenido que se trabaja, que es un súper trabajo, por ejemplo, Antonella lo decía de me consta todo el trabajo que han hecho ellos traduciendo la Constitución este, para que la gente lo pueda ver, porque al final eh, eso, es, eso es lo que queremos y que las personas puedan utilizarlo y que se pueda comprender y se puedan absolver estas brechas de comunicación que existen en general, no solamente con, con el tema legal. Entonces creo que eso es en realidad lo único que podría compartir. Eh, y bueno, desde... Estoy acá viendo un poco el perfil para ver... Ah, bueno, y creo que otra cosa que también es importante es que, y a mí me pasaba, no sé si les pasa a las personas, es que yo precisamente antes de, de crear contenido y ya, que no me dé de vergüenza decir que era creadora de contenido, porque sí era un poco chocante, claro, antes haber estado en noticieros <risa> hablando técnicamente como lo hace normalmente una politóloga que, es, que se dedica al análisis político. Y luego, claro, hacerlo en Instagram y es como cambiar totalmente tu lenguaje, tu ropa, tu forma de comunicarte. Y esa es una decisión importante que creo que muchas personas les cuesta. Este, pero al final eh, creo que yo dije, bueno, en realidad lo que estoy haciendo es comunicar, eh, voy a dejar esto que era el tema de los tecnicismos, y voy a cambiar mi forma de comunicarme para eh, poder llegar a más personas. Este, y en realidad ya como, creo que... Yo creo que a los abogados les cuesta más porque tienen esta imagen, no sé, más, mucho más formal y, y creo que eso eh, les puede costar un poco más al momento de comunicar, que creo que sí es importante dejarlo eh, al momento de crear contenido, porque al final no sirve mucho que creemos contenidos sencillos y cuando haces una transmisión en vivo igual te vas a comunicar de forma muy técnica, ¿no? Es como algo que se tiene que aplicar en todo. Este, y ya, o sea, creo que esas serían como las cosas que puedo compartir. Eh, y bueno, me parece súper que, que, que se estén dando estas iniciativas porque yo siempre renegaba un montón cuando, cuando estaba trabajando con los abogados y, y, por ejemplo, leía un artículo del reglamento de inscripción. Incluso, bueno, yo creo que conozco bastante de derecho electoral porque he trabajado en todo esto, pero desde la redacción de las normas era súper complicado, ¿no? Entonces yo siempre le decía a mi jefe, pero ¿por qué lo redactan así? O sea, ¿por qué no pones copia de NI y por qué pones esto de no entiendo, no se entiende nada? Y creo que sí hay un gran trabajo, y que no solamente tiene que ser a través de iniciativas privadas, sino que creo que se ha perdido un poco esto de que el lenguaje es para comunicarnos y no tanto para, para hacer complicado todo. Y el problema eh, acá era que al final limitas mucho a los ciudadanos que quieren participar, a los ciudadanos que quieren hacer un partido, a los ciudadanos que quieren ser candidatos, porque no, no, no entienden bien cómo hacerlo, necesitan que otra persona los ayude, no hay tantos abogados especializados en derecho electoral conozco muy pocos muy pocos jóvenes entonces este creo que estamos eh, iniciando algo muy positivo que es democratizar el conocimiento que es lo que me gusta de, de todos los proyectos entonces gracias por invitarme y por por poder participar y si tienen alguna pregunta o alguna duda sobre las cosas que a mí me eh, yo feliz de poder ayudar Genial, Marisol. Muchísimas gracias por tu intervención y felicidades por tu proyecto. Eh, entonces, tenemos muchas preguntas para ti, eh, pero vamos a darle el paso a Adriana. A, está con nosotros también Adriana Tapia que ustedes quizás la conocerán, porque ella también es organizadora del capítulo local de Liga Alfredo uh -huh. Prima, pero Adriana tiene una segunda vida como abogada, eh, especialista en derecho laboral, y además una tercera vida esto, dedicada a la divulgación y a la comunicación legal. Adriana viene hoy a presentarnos un proyecto en el que ya viene trabajando varios meses junto a un grupo eh, de personas eh, que se llama Habla Fácil. Esto. Así que por favor, Adriana, eh, estamos escuchándote. Gracias Miki, gracias por la invitación, por permitirnos compartir un poco del proyecto aquí, y hola a todos, qué alegría poder contarles sobre Habla Fácil, así que creo que tienen mucha razón lo que comentaban justo las chicas, ¿no? Como realmente el, la forma en la que comunicamos los abogados suele ser un poco complicada, de hecho al inicio cuando uno empieza la carrera te suena interesante, ¿no? Como que hablas en un, un idioma diferente, pero mientras... Va pasando el tiempo, te das cuenta que hay cosas importantísimas que tienen que saber los ciudadanos, por ejemplo, que están escritas en este lenguaje raro. Y esto es un poco lo que les quiero hablar. Sí, habla fácil, pero también del problema que nosotros estamos tratando de enfrentar. Así que, sin más, voy a contarles un poco de nosotros. Eh, y quiero empezar con, con un número, el número 8. 8. En ocho horas completas tu ciclo ideal de sueño. En ocho horas cumples tu jornada laboral. En ocho horas puedes ir y venir de Panamá. En ocho horas te puedes ver la trilogía del Padrino si tú quieres. ¿Sabes qué toma más de ocho horas en el Perú? Hacer un trámite. Un montón, ¿verdad? Es un montón de tiempo. Ocho horas en las que podrías haber dormido plácidamente, que hubieras tenido para terminar tus pendientes que hubieras podido viajar y regresar de Panamá, o en la que te hubieras visto un clásico del cine como El Padrino. Pero no solamente son ocho horas, son ocho horas más lo que dejas de ganar en un día de trabajo, que has invertido haciendo este trámite, más el pasaje ida y vuelta al local público, más el costo de contratar a un abogado, más la llamada, a la línea de atención, la repregunta, buscar, googlear, preguntarle a tu amigo, entonces, no solamente es ese tiempo que inviertes en hacer un trámite en el Perú, sino todo el costo adicional que esto implica. ¿Pero por qué pasa esto? Sí, burocracia, falta de tecnología probablemente en el Estado, pero nosotros creemos que hay una razón muy importante, y yo diría una de las más importantes, la poca claridad. Básicamente estamos hablando de un problema de comunicación. El Estado ha intentado corregir este problema, y hay una plataforma que quizás algunos ya conocen por aquí, que se llama go.p, en la que está toda la información sistematizada, están los ministerios, muchas instituciones públicas, y entonces han hecho de la información algo más accesible. Pero no es suficiente, porque la información no solamente tiene que ser accesible, la información tiene que ser clara, tiene que ser fácil casación, minuta, renta de cuarta, de quinta, muerte civil, inmovilización social obligatoria, palabra que hemos escuchado durante todo este tiempo pandémico. ¿Qué significa todo eso? ¿Para qué? ¿Para que dependamos de un abogado? Si el Estado se comunicara mejor, todos podríamos saber que no te pueden pedir copia de DNA para un trámite, que no... Que no te pueden pedir requisitos que no estén publicados o que, en algunas ocasiones, cuando no te responde significa que tú ganaste. No solo ahorraríamos tiempo y dinero, sino que ganaríamos derechos. Por eso nacemos nosotros, por eso nace Habla Fácil, con el objetivo de conectar al ciudadano con el Estado. Y además les estamos dando una primicia hoy día que es que les estamos mostrando nuestra nueva identidad para que nos conozcan y en los próximos días también puedan saber el contenido que compartimos. Nuestro objetivo es reconstruir la confianza del ciudadano en el Estado y que este Estado sea más cercano, para que esto se convierta en esto. Y con miras a las elecciones hemos trabajado cierta información que vamos a empezar a compartir con... Con, bueno, con todas las personas que nos sigan, porque creemos, como tal como lo decían hace un momento en las presentaciones anteriores, hay también un problema importante respecto a conocer todo el proceso electoral, lo que necesitas saber, más allá además de las normas que implican el derecho al voto, también saber qué tienes que hacer y cómo hacerlo, eh, y no estar en la cola averiguando estas cosas que uno tiene que, a veces averiguar a último momento y nuestro contenido electoral ya sale pronto, vamos a tener el habla fácil electoral, donde vamos a hablar de lo que necesitas para la votación, el voto responsable, y las sanciones que pueden existir por no votar. Pero algo que es importante, y quiero que, que podamos quedarnos con eso también, es que nosotros queremos ir más lejos. Estamos contentos de poder acompañar al ciudadano hoy día en, en, esta, en este proceso electoral, en estos, en estos días que faltan para el proceso electoral. Estamos contentos de poder presentar este contenido. Pero, como si alguno nos sigue ya, puede ver que nosotros hemos compartido otro tipo de contenido, porque realmente lo que nosotros queremos es acompañar al ciudadano en su cotidianidad, en el día a día. Lo que queremos es que el ciudadano pueda entender y pueda justamente sentirse más ciudadanos. Y, y en esa cotidianidad queremos cuidarlos y que se cuiden. Queremos estar para que no les tomen el pelo, para que nos lleven a todos lados. Y sobre todo, bueno, para que puedan conocer la información. Este es nuestro equipo, quiero presentarlos porque es un equipo de profesionales increíbles que está trabajando en esto con mucho esfuerzo, eh, pero que sobre todo hemos entendido la necesidad de poder construir esta confianza, la necesidad de poder compartir la información de una manera más sencilla que les permita a todos ejercer los derechos que ya tienen, y poner al ciudadano al, al frente y al centro de toda esta información. Así que nada, síganos en Habla Fácil, espero que ahora, acá tienen el... como estamos en Instagram, síganos, próximamente ya van a ver nuestra, esta nueva identidad que les hemos presentado aquí, y sobre todo, eh, nada, estamos ahora para escuchar las preguntas y conversar un poco más sobre este tema tan interesante que nos han invitado a compartir hoy día. Gracias. Muchas gracias, Adriana, a ti y a tus colaboradores por el entusiasmo y por el, todo el cariño puesto en este proyecto. Eh, no se confundan, aunque se repiten integrantes entre Liga del Hacker Lima y Hablo Fácil P, son dos entidades completamente separadas. Como se verán, <risa> Hablo Fácil P está mucho mejor llevado que Liga del Hacker Lima. <risa> Esto, pero, pero muchísimas gracias y, y tengo un montón de preguntas porque como yo les decía, a mí se me ocurrió hacer este panel porque genuinamente es algo con lo que lidio todos los días. Todos los días eh, o, o con mucha frecuencia en mi trabajo, en mi derecho, me dicen, "Miguel, estamos haciendo este banner que dice si la gente hace A, su sanción va a ser B." Y lo primero que yo les digo es, "No podemos escribir eso porque realmente su sanción no siempre es B. Hay un montón de situaciones, su sanción puede ser C, y la verdad es que A Realmente hay a uno, a dos, a tres, a cuatro, y la verdad es que a mí me da un poco de ansiedad si es que ponemos así todo gigante porque no va a faltar la persona que dice bueno señorita, en el capítulo 22 de la ley tal, ya lo decía el jurista español que este caso se podía resolver de otra manera. Entonces, hay demasiada complejidad metida eh, en, en enunciar las cosas sencillas. Y, y una, una, una duda casi existencial que yo tengo es en el ejercicio de hacer fácil de entender el derecho y hacer fácil de entender las normas. ¿Se trata, es un ejercicio solamente de la última milla? ¿Se trata de agarrar la constitución o agarrar la ley del impuesto a la renta y hacerla más fácil de entender para la gente? ¿O es que las reglas son intrínsecamente difíciles? Y al ser las reglas intrínsecamente difíciles es casi imposible hacerlas fáciles de comunicar porque ya nacieron con esta complejidad ¿ok? entonces, primera duda si es que la complejidad viene desde el inicio o es solamente o, o, y se puede resolver solo en la comunicación o es que deberíamos resolver las, primeras, las normas desde de, el inicio también no Esto no sé, eh, Antonia tú parecía que te querías decir algo Sí, a ver, el tema de la complejidad de la norma yo creo que viene desde el momento uno en el que se presenta un proyecto de ley eh, Probablemente aquí la mayoría ya hemos tenido la oportunidad de revisar proyectos de ley y lamentablemente el 99% son una lágrima. Así que tienen una, un correcto análisis costo-beneficio de, de lo que implicaría esa nueva norma para, para el país. ¿no? Eh, hace, hace poco, revisando el, el peruano, un este día que me levanté de mal humor, dije que esto no puede, que esto no puede ser o sea cuatro párrafos de antecedentes que mediante decreto supremo número tal tal tal tal. O sea por favor. O sea todos los que revisamos el peruano todos los días estamos un montón de tiempo de manera innecesaria. Y nosotros somos abogados que sabemos que pin pin pin corremos esa parte y ya está. Pero y los que no son abogados cuando leen esa norma qué. Yo tuve una una experiencia. Eh, mi familia se dedica al sector de la hotelería. Como comprenderá, uno de los sectores más golpeados por, por la pandemia. Y un día de su oficina me llama y me dice: Oye, me, dice, me han dicho que ha salido una norma para congelar deudas. Le dije: Sí, mamá, creo que le he visto hoy en el, en el peruano, te la voy a mandar. Se la mandé. No pasaron los cinco minutos, me llamó y me dijo: ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y le dije: Ma, la norma, o sea, la norma que me has, me has pedido. Y me dijo: Es que no la entiendo. Y yo dije: Mira, o sea, no es, no es algo que solo tenemos en el radar de, sí, la gente realmente no entiende, es que la gente no entiende las normas. Y me animé e hice un proceso de rediseño, se lo compartí a mi mamá y a, y, y a sus amigos, los hoteleros, un poquito como para explicarles cómo podían hacer con este tema de la reprogramación de deudas, y dije, ¿por qué no, desde el Estado, hacer un esfuerzo y realmente simplificar la comunicación. Pero no solo es un tema, ojo, aplicado a leyes. Hay, hay otro tema paralelo en el que se podría, por ejemplo, aplicar metodologías de innovación para el diseño de políticas públicas. O sea, hay ejemplos grandiosos. Tienes el doble diamante en, en, en UK, por ejemplo. Tienes un ejemplo que ahí me encanta en España de una nueva política pública que se llama Volvamos, Volvemos, vol Volvemos o Volvamos que es para atraer a los españoles que, que tuvieron que emigrar hace muchos años. Y, y, este, y, y desde el momento número uno en el que se diseñó esta política pública, se utilizó este, la metodología del design thinking. Eh, están ahora en, en, en, están testeando, de hecho, la, la, la, esta política pública, tienen una, una página web, por, por ahora los resultados han sido bastante buenos porque lo que ellos hacen es, ok, tú español, quieres volver a casa, ¿qué necesitas, qué necesitas para volver? ¿no? Necesitas evidentemente facilidades para encontrar un trabajo, necesitas nuevamente encontrar una vivienda, necesitas nuevamente engancharte con el sistema financiero, este, necesitas también beneficios tributarios para, para volver, y, y es fantástico como a través de estas nuevas metodologías de innovación también se puede simplificar. Algo tan esencial como las, las políticas públicas. Y yo me pregunto, y no sé si eh, Marisol o Adriana quieren responder esto, eh, si sirve para algo la complejidad. Porque en definitiva yo leo algunas normas y este, o sea, hay un uso eficiente del lenguaje, por decirlo menos. ¿no? O sea, se han usado pocas palabras a veces, a veces se han usado las incorrectas, pero se han usado pocas palabras para, para significar una serie de hechos, una serie de supuestos. Esto... Entonces me pregunto si, si, si sirve para algo la complejidad ustedes en, en las normas eh, o creen que, que, que, que es innecesaria. Adriana. Bueno, yo la verdad creo que es innecesaria porque realmente eh, lo que buscamos como, bueno, muchas de las normas, es que los ciudadanos justamente puedan cumplirlas. Lamentablemente no pueden en algunas ocasiones porque es muy complicado, o cometen errores en, en la ejecución, ¿no? Y además también permite que se afecten derechos cuando se encuentran ya con el servidor público, porque el servidor público siempre te dice, no, es que está en una directiva, no, es que está en esta norma X y como el ciudadano dice, claro, yo no lo he leído, porque además es difícil, ¿no? Eh, probablemente crea en, en lo que le, lo que le dice el servidor público. Entonces, yo sí creo que es muy importante eh, que empecemos a simplificar eso, y, y, y, y conectando con la pregunta anterior que tú, que tú hiciste también, creo que tiene que empezar desde ahí. Ahora, me parece que es un poco difícil ahorita decirle al Estado, cambia todo y, y que empecemos desde cero, pero creo que iniciativas como las que estamos presentando hoy, bueno, otras que he visto también, ya en redes, lo que hacen de alguna manera, porque al Estado le genera cuestionamiento que de pronto todo el mundo tenga que explicar lo que alguien se le va a decir. Y lo digo porque al inicio de la pandemia eh, salieron, las, bueno, la cantidad de personas fallecidas, camas UCI, eh, eh, lo dijo el presidente, pero como nadie lo entendía, una página de Instagram que empezó a hacer unos resúmenes. Y luego, eh, el mismo lo empezó a hacer también. No, porque justamente vio que alguien lo estaba haciendo y la gente claramente no lo estaba entendiendo, entonces creo que sí es una buena forma empezar eh, desde estas iniciativas, Mostrando un poco la necesidad, porque si esta información se está presentando para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos, y todo el tiempo le decimos a la gente, tienes que ser un buen ciudadano, pero no les damos las herramientas, creo que hay una gran falla, eh, y además no veo la necesidad por la que tengamos que, que ser tan complejos para hablar. Es más, creo que podemos simplificar muchas cosas eh, hasta nuestro día a día, no lo necesitamos. Y yo creo que también hay una cosa, entre, hay un vínculo entre, entre claridad de lenguaje y claridad de pensamiento, ¿no? Hay, hay al menos a, a, a, a nivel de comunicación interpersonal, esto... Marisol, tú que has tenido la oportunidad, a mí me parece que genuinamente las reglas electorales son complejas, o sea, y va a ser bien difícil que alguien las haga sencillas, o sea, hay demasiada, demasiadas situaciones y situaciones etc., ¿no? Pero, o sea... ¿Cuáles dirías que son los, los, los errores más comunes, las cosas más, que más te, te dan rabia en las normas? Yo me acuerdo que tenía un profesor en los primeros ciclos de derecho que, por ejemplo, nos decía hay que tener cuidado con la doble negación. La doble negación en una, en una ley o en una norma es cuando dice, por ejemplo, no está prohibido tal cosa. ¿no? O sea, que es, es una, una pésima manera de hablar porque deberías decir lo que está sí. permitido. Pero es muy común ese tipo de cosas. ¿no? ¿Que, ¿Te has encontrado con, con, con ese tipo de, de, de situaciones? Eh... Sí. Claro, eh, lo, que, lo que contaba un poco que sí, o sea, para el proceso de inscripción, o sea, es, y es muy chiquito el mundo de los expertos en derecho electoral, por eso les decía que en verdad que 10 personas, 20, más de esas no hay, o sea, las que tienen años, que son los que siempre litigan, que defienden a los alcaldes que no se han vacado, o sea, esto es toda una isla. Entonces, bueno, eso es lo que siempre me decían mis jefes, que eran abogados algunos, y era que... Incluso el derecho electoral eh, ni siquiera se parece mucho al creo que el derecho no sé ordinario que se lleva porque por ejemplo ahí el poder judicial no participa no entonces a veces quiere meterse pero al final es como el jurado nacional de elecciones es el que resuelve pero a ver en el tema de la complejidad ahí yo creo que sí o sea creo que en algunas en algunas cosas no sé si sea necesario pero creo que sí te permite resumir algunas cosas no por ejemplo algunos conceptos que ya un poco cada persona maneja en su en su grupo de, de, de, de colegas, tú, no sé, yo, yo hablo de algún concepto que me ayude a resumir algo que tendría que explicarlo de forma mucho más complicada, creo que ahí funciona. Ahora, en el tema de las normas, sí, yo creo que se tiene que hacer esfuerzos para que sea más sencilla de, de entender, pero creo que, como tú decías, está ligada, porque al final, por ejemplo, el caso de los reglamentos, esos salen de las leyes, ¿no? Y, y creo que es toda una, una, no sé, una cadena de al final que tiene el origen en otra norma que, que fue redactada de esa manera. Pero creo que sí se pueden hacer esfuerzos para hacerlo mucho más sencillo. Y lo que decía, eh, lo que mencionaban antes de que el Estado lo hace después, a mí me pasó. Yo tengo muchos amigos que trabajan en el Jurado Nacional el de Elecciones en la parte que implementa las campañas. Entonces, claro, eh, muchas de las cosas que yo he sacado, en verdad cosas... ¿No? Han funcionado y, y, y mis amigos me preguntaban, ya, pero ¿cómo lo has hecho? Porque nosotros hemos sacado, tenemos a nuestro equipo, de, de, tengo a mi creativo, tengo al abogado, tengo a la comunicadora y no ha funcionado. Entonces, ¿cómo lo has hecho? Entonces, ya ahí era como, bueno, acá esto cámbialo lo muy, muy técnico, nadie entiende, acá tienes que hacer esto, hazlo mucho más amigable. Entonces, se están haciendo los esfuerzos y eso me parece súper genial que era lo que decía, también se está haciendo desde la parte electoral. Ahora que se está, bueno, que no falta nada para las elecciones, ¿no? Y que no se hacía antes, no sé si en las elecciones del 2020 lo han hecho, creo que no, y mucho menos en las del 2016. Entonces yo creo que sí, como mencionaba, se necesita, bueno, no se necesita, se debió haber hecho desde el Estado, pero se está viendo que es necesario que funciona, y lo de la complejidad, no sé, me deja pensando, yo creo que sí... Funciona, pero a la vez pienso, porque, por ejemplo, el tema de ciencia, que hay una creadora de contenido que seguro todos conocen, que es mitocondria, que siempre hablo con ella y yo le digo, o sea, yo te veo explicando cosas que son mucho más difíciles que la política, mucho más difíciles que el derecho, que es la ciencia, el tema de las vacunas, que ella lo explica, y es como que ya, es imposible que no se pueda hacer sencillo las normas y que no se pueda hacer sencillo este, la política, ¿no? Si te veo explicando cómo funciona la tecnología una vacuna, sencillo y que yo te estoy entendiendo que no tengo nada que ver, creo que sí se puede hacer. Pero no sé, creo que hay que separar en dos campos, ¿no? Hay cosas que complejamente nos ayudan cuando nos comunicamos entre personas que vamos a entender porque nos ahorramos la explicación detrás, pero creo que cuando son servicios al ciudadano, como mencionaban antes, sí tiene que ser mucho más sencillo. Y el tema de la reacción de las normas yo también no entiendo por qué esa, esa estructura que mencionaban Antonella de los antecedentes, tres páginas de todas las normas, y luego, eh, o sea, no, no, no comprendo mucho cuál es la utilidad. Creo que se podría rediseñar, pero no sé qué tan complejo resulte en realidad para, para las entidades estatales, que no lo hacen, no sé cómo funciona, pero yo creería que ahí sí tiene que haber una reforma, no se tiene que trabajar, o al menos trabajar en paralelo, eh, algo que te ayude a comunicarte con los ciudadanos, de forma mucho más sencilla para que no sea un total suplicio ir a hacer algún trámite o buscar, hacer cualquier cosa mínima que amerite leer una. Sí, todo, completamente. Yo creo que quizás hasta estamos pensando demasiado en pequeño, imaginándonos que algo como el Código Tributario o la Ley Marco de Municipalidades, que no sé si todavía está vigente, eh, eh, o la ley de procedimiento administrativo general, por ejemplo. No, no me imagino, y eso que le acaban de hacer, sacar un, un, un tubo, etcétera, No me imagino una versión simple de eso, pero sí me imagino como subproductos de eso que atiendan necesidades particulares. ¿no? Y es que al igual, por ejemplo, esto pasa mucho a los estudiantes de derecho, nos pasa mucho cuando pasamos de ser estudiantes de derecho a abogados en ejercicio, que nos educamos leyendo sentencias judiciales. Las sentencias judiciales están escritas, eh, de tal manera de satisfacer a todos, digamos, aspiran a tomar en cuenta todos los puntos de vista que se discutieron en la controversia, aspiran a ser revisadas en un futuro y que nadie les encuentre ningún error, mientras que luego como abogados en ejercicio nos obligan a producir piezas de escritura que están más orientadas a convencer o más orientadas a adelantar por, por encima de todo nuestra opinión o nuestro punto de vista. ¿no? Entonces hay una disociación entre productos comunicacionales que yo creo que... que, que y además, yo les iba a preguntar ¿no? si es que es un asunto de, de diversidad de disciplinas o no, pero Marisol nos cuenta de cómo incluso en, en instituciones públicas que están llenas de todas las disciplinas que uno debería tener para resolver esos ejercicios, no necesariamente lo logran. Yo creo que también es un tema de, de empatía con, con, con la persona receptora de la comunicación, ¿no? y entender cuáles pueden ser sus sensibilidades, cuáles pueden ser las cosas que ellos tienen. Y yo creo que es una responsabilidad, eh, y acá ya estoy haciendo mi, mi homilía, pero yo creo que genuinamente, si, si vamos desde la idea de eh, que se presume de que todo el mundo conoce las normas legales, y que por ende, tú no puedes, tú no puedes pararte donde un juez o una jueza y decirle, yo no entendí lo que decía la norma. O sea, eso es, no es una excepción. Y eso es alucinante para muchas personas. ¿no? Eso, eh, tú no puedes decir que no has pagado impuestos porque no entendiste el código tributario. Se presume que lo entiendes. Es tu problema cómo lo entiendes. Entonces yo creo que hay una genuina responsabilidad de la comunidad legal completa, tanto pública como privada, en no continuar a, a, agravando esta situación de genuina pobreza legal. ¿no? O sea, hay una pobreza legal cuando uno no accede a servicios jurídicos, pero yo creo que también hay una pobreza legal cuando uno no accede a información jurídica relevante para cada uno de sus casos. Adriana, ¿tú querías decir algo? Ah, bueno, eh, creo que está muy alineado lo que justo acabas de comentar, dicho Le he leía en los comentarios también. Eh, para, para mí creo que, bueno, para el, el equipo también, es súper importante esto de, de poder realmente encontrar la manera de hacerlo más sencillo, o sea, pero es, es, es difícil, porque lo decían hace un momento también, lo decía Marisol también, cuando ha visto todo el proceso de apoyando a los chicos de Constitución eh, Simple, eh, porque, por ejemplo, a mí me ha pasado que alguna vez estuve presentando algo para una empresa, y empecé a explicar que el reglamento de la ley decía, pues, X, ¿no? y alguien levantó la mano y me dijo, y yo en ese momento dije, estoy explicando, pero demasiado así, súper fácil, y alguien levantó la mano y me dijo, el reglamento es una ley, y yo dije, Dios, o sea, había o sea yo había sí. pensado que eso era algo como que todo el mundo lo sabía. Habías asumido que todos no conocían manera. la pirámide de Kelsen, ¿no? Tal cual, yo dije, no, pues esto es como todo, obviamente todo el mundo lo sabe, pero no, ¿no? Y de hecho nos ha pasado en los posts que a veces hasta como quiero decir una palabra diferente y solamente me sale la palabra técnica que uso todo el tiempo, así es como, ya, ¿cómo se Por dice adicción. esto? Claro, ¿cómo se dice esto? de otra manera más directa y más sencilla, y ahí te das cuenta que también tienes que alguien lo, lo, lo decía por acá ¿no? o sea, si realmente sabes el tema lo puedes explicar sencillo, hasta a veces yo me cuestiono como, ¿realmente sé esto? o yo estoy escudando en esta frase que ya está hecha, ¿no? o sea, qué importante es para los profesionales en cualquier rama también, o sea, aprender a explicar lo que hacen de una manera más sencilla, y si sí, es cierto, lo, lo, lo vi en los comentarios y lo comentó Marisol, es importante que haya cierta técnica entre los que son especialistas, digamos, en un tema, y que algunas cosas de las que utilizamos estén en eso, pero en el lenguaje que utiliza el Estado para comunicarse con la gente, para el ciudadano, no solamente hay temas técnicos, hay temas de redacción, complejos, que hacen difícil leer, el texto. Entonces, no solamente es un, un, un, un tema, y ahí iba yo con decir que no es necesario, porque no es necesario esa complejidad de hacerlo tan difícil que nadie lo entiende. Por ejemplo, eh, algo que podrían hacer, en mi opinión, y que haría más sencillo que la gente quizás pueda entender algunas cosas, no sé, que en la página del peruano si alguien se mete y te dicen, conectan una norma con la otra, pero tú no puedes hacer el link para ver qué dice la otra norma. O sea, y, y cómo la gente sabe qué estuvo antes, qué pasó antes, cómo es la historia de esta norma, y sé si realmente aplico o no. Claro que eso es todo un proceso para el ciudadano igual, si es que lo quiere hacer, pero debería existir la posibilidad, o sea, si ya están digitalizados, si ya las normas están ahí, ¿por qué no hacerlo de una manera más sencilla y decirlo de una manera más clara? Incluso si utilizan un término legal, el texto tiene que ser más claro. Muchas gracias, Adri. Y ahora viajamos virtualmente a la otra, Adri, que ha estado recogiendo las preguntas de nuestra audiencia eh, y que, que las ha preparado para ustedes. Adri. Gracias, gracias Miki. Este, antes este, de, de, de dar más preguntas que he estado recogiendo de la comunidad, quisiera también comentar algo de Adri Tate, que este, tengo el gusto de trabajar con ella en Habla Fácil. Y Adri es súper innovadora en sus ideas, entonces, y alguna vez, este, algo tan sencillo eh, como enlazar las normas que, a las que hace referencia una norma cuando se publica, Adri me decía, ¿y por qué no lo hacemos? O sea, ¿por qué el Estado no lo hace? Como que es demasiado innovadora y, y eso ya como a modo de comentario no solicitado. Este, creo que las cosas grandes se pueden empezar haciendo por hacer cosas pequeñas, ¿no? Y bueno, con esto me voy a las preguntas. La primera de Francisco Villalobos, este, que eh, dejó una pregunta para Marisol. Que dice, eh, ¿cuándo dirías que ayudan los ejemplos y analogías en la labor que hacen más simple la comunicación? ¿Cuál lo puedes repetir, por favor? Sí, claro. Francisco dice, ¿cuándo dirías, ah, perdón, ¿cuánto dirías que ayudan los ejemplos y, anal y analogías en la labor de hacer más simple de la comunicación? Yo no utilizaba mucho analogías, lo que yo hacía era traducir todo el artículo muchas veces, o por ejemplo, el concepto de lo que era una inadmisibilidad, ¿no? Ya que era una inadmisibilidad según la norma, algo muy complejo y yo lo ponía como ejemplos, ¿no? Ya una inadmisibilidad es tipo, te olvidaste de dar tu copia de DNI, si estás sacando tu título, no presentaste la tasa de pago, para hacerlo similar a cuando lo, la gente tramita la inscripción como candidato. O sea, yo no he utilizado muchas analogías, generalmente usaba ejemplos o hacía, en, reescribía todo el artículo que era muy complejo, porque a veces me, me era muy difícil, pero casi siempre tienen que haber ejemplos, yo creo. Creo que los ejemplos son los que ayudan mucho más a, a explicar, porque a veces incluso este, a mí también se me escapa no, mi sesgo y creo que todos han entendido algo y no, entonces siempre creo que tiene que haber un ejemplo de apoyo igual depende mucho de, de qué sea lo que estás haciendo, pero supongo que si son normas como por ejemplo lo de el proyecto de Antonella eh, ahí ella como que se, se, se ha puesto como meta dar un dato curioso y como decía y también un ejemplo, entonces yo creo que eso ayuda un montón, muchas veces a entenderlo más eh, como a fortalecer la idea de, de lo que quieras explicar creo que son básicos los ejemplos Buenísimo. Gracias, Marisol. Este, hay otra pregunta para ti también, de Katarin Jiménez, este, que pregunta, bueno, primero dice, bueno, solo lo que haces? Solo le gustaría saber cómo haces o cómo sabes que funciona tu comunicación simple con los usuarios, si tienes alguna forma de medir este, el impacto que tienes. Claro. Ahí, por ejemplo, las redes son básicas, ¿no? O sea, tenemos que aprender a leerla las estadísticas de cada contenido que publicas. Bueno, a ver, en mi caso, cuando, cuando sé que funciona es porque tiene muchos compartidos o la gente me escribe y me, y me, y me, me dice algo sobre, sobre lo que pasa o a veces comenta también. Pero creo que esas estadísticas te permiten medir un poco si lo que has publicado ha funcionado. Este, además que también tienes un rango de más o menos el engagement que tiene tu cuenta. no Por ejemplo, eh, si tienes en teoría es el 10 de, de los seguidores que tienes que más o menos tendría que interactuar con tu contenido. Entonces, eso es súper alto, es, yo en realidad muy pocas veces logro llegar a, a ese contenido, pero es más o menos una referencia. Entonces, este, sí te permite ver, eh, por lo menos que, que las personas interactúen con lo que estás publicando, que te ayuda un montón. Eh. Y creo que eso, o sea, básicamente las estadísticas chiquitas de cada contenido que se publican son las que te ayudan a saber qué ha funcionado más, qué ha funcionado menos. Pero claro, también depende mucho de la pieza, porque hay algunas que no las van a compartir tanto, pero igual va a tener llegada. Entonces depende, pero creo que ahí las estadísticas son importantes. O sea, aprender a, a revisar las básicas, porque eh, todo el tema de social media es gigante y aprender a interpretar estadísticas nada más es un curso de varios meses, pero creo que manualmente uno va aprendiendo qué cosas funcionan, qué cosas no. O como les decía, cuando tienes muchas preguntas este, sobre algo que has publicado porque no has entendido, también te puedes dar una idea de que ah, no, no, no, por aquí me equivoqué, no, no me entendieron mucho. O hay mucho texto, ya como que vas armando tu, tu propia receta de, de publicación que funciona. Además que también creo que es importante la comunidad que tienes, porque no todas las comunidades son iguales, y eso también es, creo, que, creo que marca un poco la pauta. Pero, Resumiendo, porque siempre me voy mucho, eh, creo que diría que las estadísticas, esas son las que te ayudan. Pero tener en cuenta cuál ha sido el objetivo de tu publicación. O sea, si, qué es lo que has querido lograr. Porque al final de eso también va a depender que la gente comparta este, o que no comparta, pero sí interactúe, que lo guarde, no sé. Entonces, sí, sí, son varias cositas que, que hay que ver. Pero creo que sí es importante revisar los estadísticos. Te ayudan sí. un montón. Gracias, Marisol. Este, una pregunta de Ulgarico Roca entiendo que para quien para las tres o cualquiera de las tres que quiera responderla pregunta que será acaso este el, el lenguaje complicado que somos acostumbrados a usar perdón los abogados este que es una de las razones de la gran informalidad es en esta maraña legal o sea creen ustedes que el, el, la manera en la que el estado se comunica con el ciudadano está contribuyendo a la informalidad no sé si Antonella o Adri tienen alguna opinión al respecto. Hola, Adri. Eh, vale. Sí, yo, yo, por ejemplo, pongo el, el ejemplo de, de un emprendedor y un emprendedor chiquito, ¿no? Que tiene que construir una SAC, una IRL, eh, un emprendedor que no tiene acceso a una asesoría jurídica. Eh, que va a una notaría y en la notaría a duras penas y, y le dicen ok, tienes que constituir una SAC, una IRL. Por ejemplo, ¿sabe este emprendedor que le beneficia, por ejemplo, registrar su marketing de copy? Este, ¿Sabe, tal vez, por ejemplo, que en su NAT, en vez de sacar un RUC, podría sacar un RUS, eh, tal vez si se dedica al ruro, la alimentación, permisos de riqueza, no sé, diferentes. diferentes este, Asuntos que puedas requerir Según el, el, el negocio que quieras, que quieras emprender Solo por poner un ejemplo De los emprendedores ¿no? nice. Si sí celebro el esfuerzo que ha hecho el gobierno Un poco como ahora con la plataforma Vogue. Igual El UX no me parece de, de, del todo fácil La navegación no me parece del todo fácil Pero por ejemplo Y ahí suelto, suel, suelto una idea Que podría hacer el Estado no Emprende.gob Emprende.gob Para que cualquier peruano sepa todo lo que necesita para emprender, y que tenga acceso directo a través de esa plataforma, por ejemplo, a su SUNAT, INDECOPI, licencias de funcionamiento de las municipalidades, mil requisitos que, que necesitas, ¿no? Si el Estado hace un esfuerzo en simplificar ya no solo las normas, sino los procedimientos, yo creo que sería una excelente manera de combatir la informalidad. Buenísimo, gracias, Santo. Adri, no sé si tengas tú alguna, algo que decir. Sí, yo algo que dijo Anto que me pareció súper importante, que de hecho es algo que también nosotros, eh, es algo a, a que nosotros realmente estamos como enfocados y que también ha sido un desafío, eh, justamente el tema de los trámites también, ¿no? Pero hay un desafío de no solamente transparentar la información, o sea, bueno, perdón, clarificar la información. Hay otra cosa adicional, porque nosotros hicimos trabajo de campo antes de empezar, eh, a compartir información, y algo que nosotros observamos era, por ejemplo, que la gente no revisaba información antes, y no les digo ni siquiera gente que no era, eh, que no eh, pues, en el nativo digital, no sé, los millennials, no, no iban con información revisada, ni siquiera en Google, no. Porque sabían que cuando iban a ir a la institución pública la información que habían revisado iba a estar mal. Entonces preferían hacer la cola y que les digan la información para estar seguros de que, con qué tenían que regresar después. Entonces, ya no, además de, de, de que sí, definitivamente tiene un impacto en cómo las, las personas interactúan con los trámites, esta información, eh, es bien importante saber que no solamente el lenguaje sencillo va a cambiar las cosas, sino que también haya más predictibilidad y que también le podamos comunicar al ciudadano eh, si realmente, como está la norma, eh, va a funcionar, si realmente lo que va a encontrar, esos, esos requisitos que va a encontrar en la página web, Van a, van a servirle, o va a ir y le van a pedir algo adicional, ¿no? Entonces, sí, creo que, que, tiene una relación con la, que tiene una relación con cómo el ciudadano se puede formalizar o no hacerlo, pero creo que también el tema de informalidad va un poco más allá, ¿no? Eh, de, de la forma sencilla de comunicar o no, y sobre todo creo que también hay un esfuerzo importante por tratar de comunicarle al ciudadano, no solamente qué dice la norma, sino cómo funciona. O sea, si realmente va a servirle o no. Buenísimo. De acuerdo, 100% de acuerdo, Adri. Tengo tres preguntas más este, de Ularico, eh, Elías y Caterín. Voy a empezar por la de Caterín porque me parece súper interesante, porque de hecho creo que no está eh, destinada para nuestras panelistas, sino para Javier, diría yo, este, en el rol del juez. Este, y quisiera saber también tu perspectiva, me ¿no? da mucha curiosidad. Lo que pregunta Catherine es, este que, uy, perdón, dice, ¿y cómo hacemos con los jueces y la interpretación de los términos legales? ¿Puede el abogado arriesgarse a no señalar términos técnicos y traducirlos en simple? ¿Cómo lo interpretaría esto el juez? No decir, sé si desde tu experiencia, también ahí Pipe tipe lo preguntó, este, Javier, nos puedas contar si es que esto ha ocurrido o cómo lo, cómo lo verías tú, cómo lo interpretarías tú. A ver, primero, buenas noches, ¿no? Para quienes no me conocen, efectivamente, este, bueno, soy juez civil aquí en Lima. ¿Qué es lo que pasa? Eh, Podrán imaginarse que esta es una lucha permanente, ¿no? O sea, hay todo un compromiso con la terminología, con los ritos, con las costumbres, ¿no? El solo pedir ante una exposición que no me presente como doctor es medio criminal, o sea, ¿Qué? ¿Usted, ¿Usted es doctor? Por, inclusive, <risa> inclusive alguien me pechó una vez. Pero usted es doctor. No, señor, me presenta así. Ah, ya, bueno, ya. Pues, mire, ese ejemplo, ¿no? O pasar con la, la experiencia del, del famoso, eh, a la apariencia de buen derecho, ¿no? De, en las medidas cautelares, ¿no? ¿Qué pasó? Recuerdo mucho que, que el, eh, el fumus bonus iuris en latín, en latín, ¿no? Ponían fumus con S, con doble M, Bonis sin S, bone con E, Yuris yure con S, o sea, habían como 21 combinaciones posibles, o sea, escribo un idioma que no conozco, escribo un idioma que no sé pronunciar, pero se hace. ¿Quién hacía eso? El Corte Suprema, en casaciones. Bueno, perdón, en segunda instancia, son mias cautelares, ¿no? En casaciones y con otras cosas. Bueno, en cuanto, y cosas como esas, ¿no? Eh, en cuanto a la norma y la interpretación, ¿qué tanto rigor podría que poner uno en, en, la, en, la, en la argumentación? Definitivamente el abogado va a patrocinar un interés privado y obviamente tiene que proteger ese interés privado. Si no encuentra la asertividad en el magistrado, va a tener que ceñirse a la, a la, a la regla antigua. No, no hay de otra. Si encuentra alguna asertividad, eh, puede animarse a más, ¿no? Eh, eh, en mi caso, nos permitimos varias cosas, nos permitimos varias licencias. O sea, no, no, por ahí no, yo no, yo no tengo ese problema. El problema lo tengo hacia mis costados, que no me entienden. Pero, pero bueno, eh, eh, es, es, una situación. O sea, básicamente eso, ¿no? Entender que el abogado no va, no se representa a sí mismo, representa a otra persona. Y bueno, cuidar los intereses de esa persona. No es algo, no les digo algo que no, que no, no podáis, no podréis saber ustedes. Pero es, va por ahí. Eh, creo que sí, podría un abogado hacer una, digamos, un testimonio en su profesión, y, e, ir, hacer, a, e ir poco a poco modulando esa terminología, ¿no? O sea, como que cuando se presenta este abogado, usted señor juez, va a encontrar algo distinto. Un poco que un, un pago generacional, por decirlo de alguna manera. Sí se podría, en la medida que lo hiciesen más abogados, que se animasen a, a, a enfrentarse a ese, a ese monstruo antiguo, ¿no? De un léxico de las intendencias de la, de la colonia, y eso no es broma, eso lo dijo este, eh, Carlos Pérez, eh, Carlos Ramos Núñez, el, el, el juez eh, del tribunal constitucional, ¿no? En la medida que más lo hiciesen, definitivamente este, eh, habría un resultado más. Es un tema que nos sumemos, no solo, adentro estamos un poco solos. Hay colegas que empiezan a flexibilizar un poco, pero somos todavía un archipiélago, ¿no? Yo pienso que el abogado general tendría que suma, hacer línea y un poco ir bajando, bajando, bajando y golpeando. Y dejar también esas, esas redacciones largas, pesadas, ¿no? Justo estamos, justo estamos, quien habla está en un esfuerzo esto de, de diseño de, de resoluciones judiciales, pero es un tema, es un tema, es un camino que hay que empezar y vamos a ver cuándo termina. Es, es apostolado diario, o sea, cuantos más abogados se suben al tema, yo creo que se va a lograr algo en el mediano o largo plazo, ¿no? Excelente, gracias Javier. Adriana, y es para Javier, Javier, te, te suelto el dato de un juez en Brasil, en Natal, en Brasil, que está haciendo un trabajo extraordinario de simplificar las sentencias judiciales. Se llama Marco Bruno, Marco Bruno Miranda, eh, y, y, y es, se ha hecho famoso porque él, él, en su calidad de juez, es juez federal de Brasil ya ha este, ya lanzado varias sentencias judiciales y, y explica todo con iconos súper fácil, por qué usted ha sido sentenciado, cuál es su sentencia, y tienen un código QR, ya, para que tú puedas ingresar con tu celular, y ahí sí ya lees toda la exposición de motivos, la exposición de hechos, de y ya la sentencia completa, ¿no? Pero este brief, este resumen que hace dos páginas, espectacular. Buenísimo. Súper, super buen dato, Anto. Este, tengo ahí a Elías con la mano levantada hace un rato. Elías, no sé si quieres este, contarnos tu pregunta por el micro. Hola. Sí, ¿qué tal? Buenas noches con todos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Uh, me parece muy interesante lo que dice Javier. Uh, yo estoy un poco interesado estos últimos meses en todo este tema de startups y empresas de crecimiento económico, bueno, unicornios. Y eh, me parece eh, que el mismo decreto de urgencia que salió ni siquiera se adapta a la forma en la que trabajan de, de verdad las startups. No. Eh, incluso con este tema del crowdfunding, que es una forma en la, que, de, en la que eso se puede financiar, así como otros proyectos también. Yo creo que la innovación, pues, eh, a veces eh, me, nos gustaría a todos, creo, verla eh, a la par con la regulación, pero, pero no sido el caso y sido y mucho tiempo así. Pero creo que es tarea de todos poder colaborar con eso. ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Este, gracias, gracias, Erías. Y nada, un poco construyendo sobre lo que, sobre lo que acabas de, de comentar, este, sí, ¿no? Y también del lado, no solo del lado del Estado, sino también del lado del ciudadano, del emprendedor, como decías, este poder estar enterados de que existe la posibilidad de que nosotros mandemos comentarios a un proyecto de ley, este...